Mira Rajoy, tengo que hablar contigo Estoy en paro, estoy jodido Mira Rajoy, ¿qué es lo que quiere de mí Dímelo ya, y no me hagas sufrir Y yo no quiero ser implante dentro de casa de mamá